Si tienen que regresar de Puerto Vallarta, domingo 7 de la noche, vean qué delicia de aeropuerto. Estamos llegando al aeropuerto internacional de puerto vallarta nos trajeron estos camioncitos y aquí está la llegada hay plataformas pero nuestro avión se quedó por ahí atrás y nos trajeron el camioncito pero también hay estas gusanos plataformas yo les digo gusanos pero tienen un nombre inmediatamente bajando están los baños Ahí está la Maris con la Mafer. Ahí están. Y aquí es la, el área donde se reclama el equipaje. Nosotros documentamos, así es que vamos a tener que esperar. Pues allá es la salida. Vamos a ver. Primer avistamiento, es la primera vez que venimos a este aeropuerto. De aquel lado hay otras bandas de otros vuelos. Aquí ya están llegando vuelos de Denver, de Houston y otro de Denver. Y de este lado no han puesto la pantalla, pero nosotros venimos de la Ciudad de México. Entonces, vamos a esperar el equipaje y seguimos dando el tour en el aeropuerto. Internacional de Puerto Vallarta. Y ya están saliendo las maletas. Hay que esperar nuestro documentos, nuestro equipaje que ahora sí documentamos. Y ya tenemos el equipaje. Ahora vamos a la salida. Vamos a buscar las opciones de transporte. Vamos a preguntarse de transporte. Eh, ¿Qué tipos de transporte hay para moverse a la ciudad? Porque nuestro hotel, al parecer, está como a una hora más o menos de aquí entonces son solo que opciones tengamos de transporte aquí es la salida la salida del aeropuerto de me imagino que son nacionales es la primera vez que estamos en este aeropuerto de este lado lo veo pequeñín supongo que hay una parte nueva del aeropuerto entonces porque por, por allá cuando llegamos en el avión lo vi este <coughs> Perdón. lo vi bastante bastante grande pero igual solo es esta parte la que se ve pues la verdad se ve un poquito viejita en mi punto de vista se ve como no sé por fuera del de avión se veía más grande se veían los túneles se veían los por afuera se veía más grande aunque miren de este lado, ya se ve aquí abajo, aquí arriba, como tiendas. Estas son las salidas. Ya nos tocará grabar la salida cuando nos vayamos. Ahorita estamos grabando lo que es la llegada. Entonces, ahí está la llegada. Y tenemos renta de coches, tenemos tiendas como de souvenirs. Un mini super. Subway Taxis Moneda de cambio para cambiar moneda Y ya pregunté Aquí las opciones para salir del aeropuerto hacia la ciudad Prácticamente son Tres La primera El clásico taxi Y de los taxis también hay como camionetitas compartidas Y ahí están las, las tarifas Es dependiendo de la zona Dependiendo de la zona son las tarifas Ahorita nos acercamos a ver las tarifas. La segunda es rentar un coche. Que en nuestro caso nos conviene más. Esta vez venimos cuatro pasajeros y medio. Entonces, pues nos convenía más rentar un coche. Que hacer. Hacer este. Usar taxi. Y la tercera. Bueno, más bien son cuatro. La tercera es el Uber. Pero en este aeropuerto está prohibido el Uber. Vamos a ver. Si veo. ¿Dónde es que se puede pasar a pedir el Uber? Me explicaron que saliendo del aeropuerto Cruzaba uno un puente Y ahí ya podíamos pedir un Uber Los Uber están prohibidos aquí Entonces Entonces vamos a ver si hay alguien que, nos, que le podamos preguntar Para que vean cómo está lo del Uber En nuestro caso no es la opción Porque traemos maleta, traemos a la gorda, a la beba y sí, andarnos moviendo, pero supongo que es salir de, la, de aquí de esta área, cruzar el puente y ya por allá puedes pedir tuber. Supongo que es así. La verdad es que no, no veo muy bien dónde. Pero no es muy lejos. Por lo que estoy viendo, la verdad es que no es muy lejos, ¿eh? Así es que igual, si eres un viajero que viene solo con tu backpack, tal vez si sí te la puedes echar. Ahí están saliendo. A ver. Ok, ya nos van a entregar nuestro coche. Y... Ahí vamos, ahí vamos. Ya nos van a entregar nuestro coche eh, que rentamos. Entonces, hay bastante gente. Eh. Hoy es viernes, es la una de la tarde, como que es hora pico hay mucha gente llegando entonces vamos vamos a ver el coche que, que rentamos ahí está Aeropuerto Internacional Puerto Vallarta ahorita preguntamos lo del Uber ahí la cuarta la cuarta opción es que venga tu padrino a recogerte esas son las cuatro opciones para poder salir del aeropuerto y bueno que concluimos aquí el video de la llegada Al aeropuerto internacional De Puerto Vallalta Y Ya nos van a llevar En la camionetita nos llevan Al lugar donde los rentan Bueno, seguimos Seguimos reportando Hay un Oxxo Ah, mira Hay un oxo. Luego, luego saliendo hay un otro, vamos a ver ahí está, es muy fácil salir y ya estás en la calle y cruzando nos pues dijeron que ya podían pedir un Uber ay que se mueve mucho este hotel la verdad es que como a 300 300 metros está ya una salida A llevar ah, donde nos van a entregar el carro Literal fueron cinco minutos nos cruzamos del aeropuerto una placita y a ver si ahorita les puedo les puedo enseñar de qué va la cosa y es donde nos van a entregar el auto ya nos entregaron el carrito está súper bien fueron mil pesos por tres días ya con seguro ya con todo entonces está el carrito Está bastante, bastante, bastante bien Nos iban a dar uno más chiquito Y al final nos dieron este Con cajuela, y toda la cosa Cupimos muy bien Todos los que venimos en este viaje Pues listo, ahora sí, ya estamos motorizados Esta es la placita Donde está el hotel One. Ahí enfrente está el aeropuerto No se ve, pero es enfrente Y la verdad es que no cerca de Madrid, Como 300 metros A la derecha va a dar vuelta Sí, muy cerquita. Sí, está muy cerca. mira y... a la derecha en avenida Francisco Medina Asensio. Eso. San Francisco Medina Asensio. Y saliendo del aeropuerto está esta plaza. Cruzan ese puente y ya están aquí afuera. Y aquí pues ya pues, se puede agarrar transporte, se puede agarrar Uber, se puede agarrar taxi de aquí de la calle. Sigue derecho Entonces, durante verdad, 15 minutos hacia bien. Jesús, Y luego Bancarica. luego fuera hay plazas comerciales, hay hoteles. Pues, está... Está súper bien Súper bien ubicado El pues el aeropuerto en sí Y esta fue nuestra llegada Al aeropuerto internacional De Puerto Vallarta Adiós Pues ya pasaron uh, Dos días Ya es domingo, ya nos toca regresar Estamos en el aeropuerto internacional De Puerto Vallarta Y ahora vamos a eh, hacer nuestra salida Es la salida desde el aeropuerto Esta es el área donde nos dejó el taxi eh, Hay prácticamente las opciones para llegar al aeropuerto Pues es taxi, Uber o que te traiga tu padrino Pero está muy muy muy cerca Es el aeropuerto que me ha tocado más cerca Como de una avenida Entonces la verdad es que ese puente de allá nos sea, hablaban de un puente al principio ya lo identificamos es el puente que se ve aquí entonces la verdad es que son que 100 metros subes el puente, pasas del otro lado y si llegas al aeropuerto los Uber no pueden entrar aquí pero si cruzas ese puente, allá, puedes recoger, allá te puedes recoger el Uber o cualquier ya transporte de, de la calle este, entonces hay un OXO también aquí muy como dentro del aeropuerto y en el caso de nosotros pues, nos venimos en taxi este, el taxi nos dejó en esta parte Y Pues está muy tranquilo A diferencia de Otros destinos de playa que Nos ha tocado ir de, en aeropuertos En domingo que estaba muy lleno y saturado Este aeropuerto está súper Súper tranquilo Entonces, si rentaron coche Aquí los dejan las camionetitas Porque las rentas de coches Están allá, bueno en este edificio Donde está el Hotel One En la parte de abajo están las rentas de coche hay varias, está Hertz, vi que estaba Farfly, vi que estaba otra, por ahí no me acuerdo. Entonces, si rentan coche, lo entregan allá y la camionetita los deja aquí. Si es el taxi, el taxi los deja prácticamente en la puerta. Y si es el padrino, pues lo mismo. Llega y te bota aquí, o se estaciona y va y te entrega hasta la, la puerta de, del securities Entonces, vamos a documentar nuestra salida del aeropuerto hay unos securities, esperamos que no no alarmen ya todos, porque vengo grabando, vamos a grabar toda la experiencia la documentación una vez que te deja tu taxi o tu padrino lo que sigue es hacer el check in entonces en el caso de nosotros viajamos por Volaris, ahí está Volaris, vemos que está Webjet Interjet y esos de ahí están apagados está prácticamente está vacío el aeropuerto está vacío el aeropuerto entonces ahí viene un poli, a ver si no me dice que ya no grabe este, está vacío está súper tranquilo y ahí está Maris ahí está Maris con la gorda y pues esta es la parte del check-in el check-in ya, sí ya pasó el poli, es que hice ahí discretamente porque está bien bueno en la parte de arriba a ver si está, ahorita pasamos y vemos con detalle ah mira hay un VIP lounge los que tienen tarjeta poderosa como la maris a ver si ahorita nos, nos puede meter a su VIP lounge pero en la parte de arriba hay más tiendas hay restaurantes y pues ahorita yo creo que vamos a pasar ahí al fondo está subway que es donde llegamos cuando llegamos llegamos de qué lado de qué lado llegamos por ahí y de ahí nos fuimos para allá, y ya salimos. En este caso entramos de este lado y esa es la parte donde llegamos, que se vea el mini super y el subway. Y aquí está un tablero con las salidas, está un auto check in para algunas aerolíneas y pues, otra vez repitiendo, que esto está súper tranquilo. Salir en domingo son las 7 de la noche, la verdad es que está súper, súper, súper tranquilo. Entonces vamos hacia arriba, a ver, a buscar nuestra sala y seguimos documentando. Ya subimos a la parte superior Y aquí tenemos Oh, qué padre, podemos ver los aviones Eso nos gusta Nos gusta la aviación Ahí está A la Manfred también le gustan las avionetas y los aviones También Mira Mira los avionetas Ok Vamos a seguir el tour Tenemos aquí Un Carl Junior Seguimos, seguimos, seguimos Ay, qué delicia estar en un aeropuerto así de tranquilo Así es que, ahí está el tip De este video Si tienen que regresar de Puerto Vallarta Domingo 7 de la noche Vean qué delicia de aeropuerto Y está bien, se ve Ay, este no aeropuerto se puede, Pues se ve nuevo, ¿no? ¿Se ve, ¿Se ve bien? Se ve reciente Mira que hay una tiendita para comprar artesanías El regalito México Lovers Otra tiendita de recuerditos de este lado tenemos aeromarket ya me ha tocado verlas en, en distintos aeropuertos es como un mini super y también venden una pues, no que otra chacharita o artesanía o regalito baños de este lado tenemos este más más artesanía y más regalitos Esperamos que no me bloqueen el video por ese audio que se escucha ahí al fondo, por eso sigo hablando y no dejo de hablar para que se tape el audio y no me lo vaya a bloquear YouTube. Aquí tenemos case, estuches de celular, de este lado es barro, comprar un, un refrigerio, una pizzita. De este lado tenemos unos este, alebrijes. Artesanía que está muy padre aquí. a mafia le gustan Tenemos plata. Y miren, un Wings. La verdad es que está súper bien. Un Mumuso. Que son de estas tintas. Esta creo que es coreana. Corríjanme. Japonesa o coreana. Que venden chacharitas. Y el Wings. El Wings. Que la verdad, si, si quieres relajarte, tomarte una cerveza cenar algo tranquilamente aquí lo puedes hacer de este lado tenemos miren, vamos a sumarnos vamos por acá ahí está Claw para comprar una bolsita una bolsita de moda y hey, no puede faltar el Starbucks en el Starbucks Sunglass Hunt y ese es el área de llegadas ahí es donde llegamos nosotros hace un par de días hace un par de días llegamos por esa puerta salimos por ahí anduvimos por acá y caminamos de este lado ahora nos toca salir por acá arriba continuamos el tour a ver, me acaba de decir Maris que por ahí atrás hay una oficina de Tax Refund ¿qué es eso? que te regresan el tax. si eres extranjero o vas a salir del país, ahí está el, ya lo vi es esa es oficinita de ahí bueno, está cerrada. Pero ahí, todo lo que compres, te pueden este, regresar el IVA. Para, el tax para nosotros es lo que viene siendo el IVA. Ahí con tu pasaporte y tu pasa de abordar, puedes pedir que te regresen el IVA. Porque tú no eres de este. No eres este.. No te vas a quedar aquí en, en México. Vas a salir del país. Los pues puedes pedir que te regresen el IVA. Y ya llegamos a la parte. Del security line Vamos a cruzar la parte de la línea de seguridad, lo último que vemos aquí es un Starbucks Entonces vamos a cruzar la línea Y nos vemos del otro lado Una vez que pasamos El punto de seguridad que está ahí atrás Están los Duty Free Que el día de hoy están cerrados Así es que les debo su video de los Duty Free Que generalmente lo que Venden aquí es Ya sin tax O sin impuestos, sin IVA y hay algunas boutiques como Pinacogalín, Chassel, que venden como artesanías, plata. otro Aeromarket, hemos visto ya tres en este aeropuerto. Ahí con bebidas, con varias cosas. Tenemos aquí Mobo, otro Starbucks, otra tienda de souvenirs, un esbarro. Aquí tenemos unos... Un cafecito, no takeaway, no sé si se llama una tienda de Sunglass Hunt, una tienda de Away y Wi-Fi, ah sí mira aquí está otro tip del aeropuerto tienes 30 minutos de internet en este aeropuerto entonces si sí hay internet al menos 30 minutitos. Con eso pues ya ya puedes te puedes sacar algún aprieto. Después tenemos aquí un Subway, una farmacia. Aquí están las salas VIP. Vamos a ver si Maris nos va a invitar esta vez. O no. Entonces, de este lado tenemos más tiendas y ya están las puertas vamos a checar en qué puerta nos toca para que no nos agarren las carreras ahí hay unos baños y aquí está el famoso tablero donde puedes revisar en qué puerta te toca y revisamos y nuestro vuelo nos toca en la puerta 1 que está totalmente para allá y para allá son las puertas de las 6 a la 20 aquí hay otra zona de, de este de tienditas y pues allá al fondo está el pasillo con las demás puertas y pues más, más tiendas. Acá hay una eh, casa de cambio. Y vamos a buscar nuestra sala que es la 1. Seguimos informando. Listo, ya encontramos esta parte. Estábamos de aquel lado. Y nos toca venir a la puerta 1. Que es hacia acá. De la 1 a la 5. Creo que nos va a tocar en camioncito. Tal y como llegamos. O sea, no hay, este... El gusano que le digo yo Para conectar al avión Que no se llama gusano, me llaman corregido Pero a mí me gusta decirles gusanos Esos es de ahí Que es. les digo gusanos Entonces Esta es la 4 La cuatro Ahí está la 1, ya la vi Vamos a ver ah, A lo mejor si sí nos toca gusano A ver Yo pensé que iba a ser el camioncito, pero no al parecer, si sí es gusano. Entonces, ya estamos llegando al último punto. Ya para subirnos al avión. Y pues, prácticamente yo con esto vamos a concluir el video. Del aeropuerto internacional de Puerto Vallarta. Todavía aquí hay unas vending machine. Miren precios. Las galletas valen $20 pesos las Emperador. Las papas $30 los refrescos 30, más o menos, son los precios que hay. Y allá está la puerta 1. Aquí hay todavía una tiendita. Y aquí es donde ya vamos a esperar subir al avión. Y sí, sí, nos va a tocar el famoso gusano. Entonces, este fue el aeropuerto internacional de Puerto Vallarta. Adiós. Adiós adiós el video. Adiós, Maffer. Bueno, dice adiós. A nombre de Maffer, a nombre de Maris. Este fue nuestro reporte del aeropuerto de Puerto Vallarta. Adiós.